Amigos de licey TV, me encuentro con bob Brito, parte de los jugadores de los Tigres del licey pertenecía al conjunto de los Leones del Escogido, pero protagonizó un cambio que lo trajo pues a las filas azules y ya su hermano Zach Brito, eh, pertenece desde que fue drafteado en el 2012, así que como ya tiene experiencia en la Liga Dominicana vamos precisamente a hablar eh, de, con él de eso, de cómo ha sido la experiencia, porque ya también había jugado con el conjunto de los Leones del Escogido Welcome back to Tigres del Lisey You already have experience playing in this League, Cause you were with Escogido. What about playing baseball on this side of the world? Uh, you know, it's it's definitely different. Uh, the fans are very passionate here. Uh, it gets really loud. Um, they love baseball. They love baseball. Uh, as far as on the field, it's the same, but the atmosphere is uh, what makes it fun. Es totalmente diferente, dice que los fanáticos se involucran mucho en el juego, que la atmósfera es muy diferente y muy interesante, siempre es muy alegre, así que definitivamente se sintió muy bien jugando con los leones y ahora siendo parte de las filas azules. Todo el mundo siempre tiene esa incógnita, Buck Britton jugando como nacionalizado, fue drafteado en el 2012 precisamente junto a su hermano pero en equipos diferentes en ese momento el Leone del escogido y Isaac Britton Tigres del Licey ¿Cuál es la relación familiar que lo hace de hecho o que lo hizo ser drafteado como dominicano en eh, aquella vez? You and your brother were draft in in 2012 exactly yeah you uh, for Lions and Zach here with this team Licey What about your uh, family story about the Dominicans, where are they from, Is your grandma, your grandpa, tell, tell us. Yeah, it's uh, my grandmother was uh, born and raised in San Pedro, uh, my great-grandmother was from San Pedro. Uh, my mother was born in New York, uh, so uh, she hasn't been back here except for 2013 to see me play. But I have a, a ton of family here, now they're in the capital uh, and They love that I'm here, and they come to all the games, you know, when they can. You came regularly or just when it's the season, baseball season. Here, I, I come ju just when it's uh, just okay. when it's the winter ball season. Uh, I've never been here just to come and visit, but uh, I feel like it's better this way, you know, live, submerge myself in the culture and play baseball. Yeah. Bueno, él dice que, que sí, que la relación familiar que existe con él y su hermano es su abuela, eh, la, la abuela pues eh, de parte de su madre, que es de San Pedro de macorís Su madre sí nació en los Estados Unidos, pero su abuelo es de San Pedro y de hecho recuerda que fueron a verlo en el 2013 cuando jugó por primera vez después de ser drafteado, que solo viene aquí en la temporada del béisbol invernal dominicano, pero que la pasa bien porque generalmente es en las festividades navideñas así que está ahí con toda la familia, por lo menos los del lado dominicano. Él juega varias posiciones, pero Aquí se ha destacado, sobre todo eh, jugando varios partidos en el infield. ¿Esa es la posición donde él se siente más cómoda o si es la que ha jugado de manera regular? You play several positions, but but most of them are on the infield, which with one you feel more comfortable about playing. What position? The you know the crazy thing is is I've moved around so much that it, I'm more comfortable playing everywhere. You know, uh, so I come to the to the baseball field and, and I don't know where I'm playing, which is uh, it's, for me, you know it's just I, I like that. I like the you know the change every day, different different place. Bueno, él dice que curiosamente como ha jugado y juega varias posiciones, él se siente cómodo jugando en todas las posiciones, que si por él fuera jugar en una posición diferente en cada uno de esos partidos, aunque aquí le hemos visto precisamente jugar más en el infield. Le queremos desear suerte y por supuesto darle la bienvenida a los Tigres del Licey a Buck Britton. We want to wish you good luck and for the games are coming and welcome to Tigres del Licey. Right, Seguimos con más de Licey TV.